Esto es de mañana, buenos días para los que se suman en este momento a nuestro programa diario. Bueno, y como les decía al, al momento de irnos a la pausa, está con nosotros Michelle Frías, con quien vamos a conversar. Acerca del procedimiento, de todo el proceso, cómo anda el proceso en sí, está montado, hay algunas dificultades, si las hay, cuáles son, cómo conjurarla. Bueno, todo lo que alrededor del proceso electoral que se avecina, el, ahí mismo en 15 días, 18 días... Más o menos. Buenos días, Michelle. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Es un placer verte. Gracias, el placer no? es nuestro. Buenos de días. De Cuéntanos, ¿cómo anda todo por la Junta? Eh, a San Francisco de Macorís informado de todo los trabajo Así que es. hace la Junta Electoral de este municipio. Así Nada, es. estamos aquí para presentarle a la población el funcionamiento y cómo va a poder ejercer el derecho al voto en el caso de San Francisco de Macorís que a raíz de la Junta, la Junta emitió la resolución número uno, estableció que la demarcación de San Francisco va con el voto automatizado en Bien. esta ocasión. Entonces, estamos aquí a la disposición. Cualquier inquietud, vamos a tener ¿Cómo, la presentación del cómo voto. ¿Cómo inicia el proceso del ciudadano al presentarse a los colegios? Primero, bueno. ¿cuántos colegios estarán abierto Bueno, habilitado aquí en todo el municipio, incluyendo los distritos municipales, vamos a tener un total de 367 colegios electorales eh, en cada uno de los recintos que ya previamente cada ciudadano lo puede identificar. 360. 367 colegios vamos a tener instalados. Y en el municipio específicamente sin los distritos. Unos 170 y algo de colegios vamos a tener en el municipio específicamente. Bien, una, una cosa que es interesante porque nosotros los políticos tener identificado, pero el ciudadano también, en el, al llegar al recinto, ¿qué debe hacer el ciudadano? Bueno, lo primero que debe de hacer el ciudadano cuando llegue al recinto es identificar en el colegio electoral que va a votar. Ahí, de una vez que lo identifique, el segundo vocal va a estar en la puerta, que es quien le va a recibir, y le va a hacer pasar al presidente del colegio para que éste pueda eh, leer el QR de la cédula y proceder a colocar su huella dactilar para habilitar la urna de votación automatizada. ¿Cómo identifica el colegio el ciudadano? El colegio, en la parte de atrás de la cédula, ahí está el colegio electoral, si, si buscamos nuestra cédula, okay. vamos a, ya con su cédula, amado. Sí, sí, hacer sí, la claro. presentación, si podemos <ríe> ver en la parte superior derecha aquí, aquí. está la ubicación, el número del colegio, en esta parte el número del colegio la y parte, la, parte de la, cámara, la y la exacto. esa parte tenemos el número del colegio y la ubicación del recinto de votación. entonces ahí el ciudadano lo puede identificar. ...para que pueda ir ese día a ejercer derecho al voto. Michelle, el voto asistido... ...primero felicitar a Telenor y felicitar a De Mañana Canal 10... ...que educa, está aquí para educar. El voto asistido... ...que yo pude observar que el presidente de la mesa... ...asistió en lo que yo estaba ahí a varias personas... ...y según la ley son dos personas que se pueden asistir, ¿es eh, ¿eh, ¿eh esto posible, es ¿eh esto permitido que el presidente de la mesa pueda asistir a todas las personas que bueno, quieran? En, en ese caso, Fulvio, ya la Junta emitió una resolución con relación eh, a la asistencia en el voto de las personas que no puedan ejercer el derecho. Entonces, En ese caso, limita esa resolución a los funcionarios de la mesa para poder asistir a una persona. Ni los funcionarios ni los delegados van a poder asistir a una persona en ese momento. O sea, una persona va a entrar de confianza del elector para poder asistirle. Entonces, esa resolución fue de las últimas que emitió la Junta estableciendo es decir, esa condición. Es decir, que la yeah. pregunta tú eh, tenías en principio... La preocupación que... de que el presidente ya esa parte... No, el presidente. Si una Ni ningún persona, funcionario ningún funcionario va a poder asistirlo. En ese caso lo limita. Entonces le pide al ciudadano que busque una persona de su confianza para okay. que venga a asistir. Vamos a y esa una persona lo va a poder hacer por dos, dos electores. Con o sea, dos electores. Una pregunta que se me pasó en la primera que estos 170 eh, colegios. colegios. No, no, son 200. 200 no, los 170 del, de, del, no, del no, municipio. Son 280. Son 280, 280 en el 4. municipio. Ah, okay. Ah, en el municipio. En el municipio. ¿Están en cuántos recintos? ¿Sabe, unos 55 recintos electorales. 55 ¿Sí? recintos en todo el territorio del, todo municipio? del municipio. Sin los distritos. Es importante, a raíz de esa pregunta, Francis también se establece Yo que creo la... De... estaba en 72 recintos, 76. No, no, 55, porque tenemos okay. 109 a, a nivel de general. Ya. Yeah. Entonces es importante, Francia, aclarar que la demarcación es, un ejemplo, como usted ha hecho la pregunta, San Francisco es una demarcación, pero Zenoví e independiente a San Francisco. Cada demarcación los distritos van independientes. Es importante aclarar esa sí. parte que al momento del elector, un ejemplo, ir al municipio, o sea, los electores de San Francisco van a votar por el alcalde y los regidores. Cuando van a la peña van a votar por los directores o por el eh, vocal. Michelle, ¿cuánto delegado debe tener cada partido en la mesa de votación? Un delegado y un suplente. Delegado y Michelle. suplente. Y las coaliciones de partido, porque por sí. ejemplo... Hay, hay una coalición que compone la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, Correcto. la Fuerza Nacional Progresista. Cada partido de eso tiene opción de un bueno, delegado o, o por, por partido o es exacto, por, por, por, por coalición? Por paso de alianza, por coalición. La ley establece okay. cuando un partido va eh, aliado a otro quien representa... El partido es quien personifica la alianza. O sea que en las mesas pueden estar representando esa alianza un miembro de, del partido reformista o un miembro de la fuerza del Correcto, pueblo o cierto. de la fuerza nacional. O sea, progresista, ya el, el que partido era. que personifica la alianza tiene que hacer su logística Pero para la, u, eh, un delegado y un suplente. Vamos decir, a orientar... En aquí, San Francisco, eh, para nosotros, eh, y es la pregunta de Amado, el partido reformista, exacto, que es quien personifica la alianza, Exacto. Eh, Michelle en lo que tiene que ver con la nulidad, la nul, anular o sea, que los votos queden nulos, que la persona no lo haga de manera correcta, que si vota por el alcalde, si vota por un regidor, el voto cae al alcalde, en ese sentido vamos a orientar a, a los ciudadanos, bueno en el caso del voto automatizado, es difícil anular un voto, okay. o sea, esa es de la ventaja que tiene yeah. el voto automatizado. Cuando usted se presenta a la pantalla, usted puede verificar por quién está votando. Si desea, puede retornar y puede corregir esa parte. Ya después de emitido el voto, lo verifica y lo introduce. Michelle. Pero en el caso del voto automatizado, nosotros el, el voto nulo es. Cero. Pero entonces, donde no hay automatizado. Bueno, ya eso es las demás la de demarcaciones que van con boleta física. Michelle. Entonces, hay una preocupación con los cognatos de mercadeo, compra de votos que se dan fuera del recinto. La Junta, que generalmente lo hacen cerca, la Junta con su policía electoral. Ponen un puestecito ahí de sí, compra. tendrá control sobre eso porque hay una preocupación fuerte sobre eso. Tendrá control sobre eso Correcto, ya. porque le pueden dar la orden un militar cualquiera y decir háganse de los chivos locos. Correcto. Ya la Junta está haciendo eh, lo conversatorio con la Procuraduría porque la ley establece el fiscal electoral para perseguir los delitos electorales. Ya en ese caso lo, la Procuraduría ha puesto a disposición la, los fiscales eh, en cada demarcación para proceder, a hacer y verificar esa parte de, de esos delitos electorales que tanto... Se están denunciando, incluso nosotros como Junta, ya la Junta inició una campaña de publicidad para que el ciudadano denuncie ese delito. Pero tú dices, fiscales electorales, durante el proceso de votación, cualquier X partido coge su abogado y va y lleva la denuncia ante el fiscal, las horas van pasando y se sigue comprando y se Correcto, sigue vendiendo. No, ellos van a tener que accionar en ese paso. Pues, pero ya okay. va a haber una logística para verificar esa denuncia y dar respuesta a lo posible. ¿En la, la, la en la demarcación de San Francisco de Macorís el voto va a ser automatizado, sí. no hay voto manual. Correcto, en San Francisco y los cuatro distritos. ¿No manuales. hay alguna proyección de cuántos votos nulos podrían haber? Bueno, en el caso del voto automatizado no hay voto nulo. Ok. ¿Qué, o sea, ¿por porque no hay forma de usted anular el voto en la pantalla. Ajá. Entonces, o no sea, si alguien voto. se equivoca, si yo voy a. Sí, pero no hay voto automatizado. Por eso ustedes ahorita van a observar cuando usted selecciona. Usted puede retornar en dado caso. Okay. Eh, o sea que es diferente a un marcador. O un caso sí. en la primaria de la, sí, de la madre. De ninguno. De la que ninguno. <risa> se metió. Eso se Eso se quitó. Eso se, ya en la pantalla no se visualiza ninguno. Entonces no okay. hay forma de que un ciudadano para demostrar su disgusto de decir no quiero votar por nadie, pues que él propiamente diga voy a votar por, por ninguno. No, ya en este es caso no, no está esa parte porque cuando ya son elecciones generales usted va y tiene que seleccionar primero un partido de su preferencia y automáticamente ahí el partido lo representa el alcalde, valide el alcalde y luego posteriormente verifica a los regidores para el voto preferencial. En el caso de los regidores sí existe la opción que decía no deseo ejercer la preferencia. Okay. Entonces si hay, si usted no quiere votar por ninguno de los regidores, Le da no ejercer la, la, la preferencia Continuamos bueno, con la... Okay. Sí, Vamos aprovecho a, aprovecho a saludar a para saludar a Yerian Que se suma sí. al panel Buenos eh, días Pensaba que nos había traicionado No, hoy, no, no, no, no buenos días buenos sí, sí. lo, lo que pasa es de traidor aquí. No, jamás Buenos días a todo el equipo <ríe> Buenos días a Michelle Frías Que nos honra con su presencia aquí en el día de hoy y buenos si días a la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y Telenor.com. Lo que pasa es que eh, me mudé a, eh, a, antes de ayer bueno, y no hay, hay cosa más difícil Ay, que eso. Todavía estamos buscando cosas. Y sí. Sacando cosas. Medio perdido. Michelle, no es fácil. Eh, bueno, eh, ya, ya, eh, van cuatro, eh, se eh, pelea cuando no lo dejan. Sí, sí. Sí. <risa> sí. <risa> <risa> <Anótasela> <risa> ahí. Te van cuatro. Continúa, continúa Adelante, adelante. adelante. En, la, en el proceso de que me quedé un poco corto, cuando la pregunta de Fulvio, es si se tiene por parte de la Junta los miembros de policía o militares que serían en principio lo del orden público y la, y la, y la protección de, la, de las votaciones, pero también... Si, si, si la Junta tiene la denuncia tienen presto a estos militares que deben intervenir para apresar, para intervenir hasta que el fiscal llegue por eso yo le digo eh, la Junta está en esa coordinación okay. para hacer esa logística yeah. o sea, independientemente vamos a estar eh, coordinando como le dije para ya como el, el, esta parte del de delito electoral eh, ya tenemos que estar coordinados con la Procuraduría. Pero eso para no es parte. una responsabilidad directa de la Junta, no, es una exacto. responsabilidad de la policía. Que tiene un cuerpo especializado para esos días. Sí, pero ellos no se movilizan. Bueno, pero la Junta no es y, responsable. Y frente a ellos se le, se le dijo y no hicieron nada. Bueno, pero no, se va a no. hacer esa logística, por eso ya la Junta... La Junta se va solo a tomar puede... Coordinar. El tribunal está haciendo la, la coordinación con la Procuraduría mm. para establecer una logística para verificar esa denuncia. Mi, Michelle, en el caso del de recinto entran eh, los ciudadanos que van a ejercer su derecho a la votación, pero fuera está todo el otro tumulto que está esperando, ¿verdad? En esas eh, medidas de seguridad, ¿incluye fuera también que haya orden durante el proceso? Sí, sí, incluye fuera, porque la logística, Fulvio, y es bueno que los ciudadanos al momento de presentarse a cualquier recinto colabore con esa medida. O sea, la medida es que el elector organizadamente entre al recinto de manera cuando ejerce el derecho al voto que se le entinte el dedo, que abandone el recinto para darle la oportunidad a los demás electores que vienen a ejercer su derecho al voto. Es decir, que dentro del recinto solamente va a estar el delegado y el suplente. Bien. vamos a cada el, y, lo, y la fila naturalmente se sí. van a organizar dentro de los recintos pero vamos a, no van a ver dentro de ese recinto lleno de, de distintivos no, no, y cosas no, no. ¿cuántos okay. electores vamos, a la, vamos al simulacro espera, para decir, para decir, electores, vamos al simulacro porque el tiempo se nos puede pues vamos para el simulacro, sí. pero voy a hacer una pregunta ¿cuántos electores tiene eh, San Francisco de macorís ya empadronado. Doscientos. mil hay aquí en, en San Francisco, en el todo, eh, en el okay. casco de la ciudad, en el municipio completo, incluyendo los distritos. Tenemos unos ciento eh, mil electores hábiles para Muy buen dato. Vamos al, al simulacro, Michel. ¿Era necesario Vamos a, al simulacro para, para, para que uno de Para, para todos. Todo todo para ti. Eh, bueno que tú a Eso partir de ahí. Francis, ya. Vamos al simulacro, vamos al simulacro. Sí, claro que el simulacro Adelante, está aquí. Nosotros Uno podemos seguir hablando. Para... Simulacro mientras no no vamos a No que que vea y cómo aprende. es el proceso. No va Vamos a explicar. Que, Yo eh, me tengo eh, que retirar, de, lamentablemente, porque tengo audiencia. Veo los equipos Lo ahí. Veo eh, los equipos ahí. Eh, es importante. Es importante que el ciudadano identifique. Tenemos la laptop o la tablet que mm -hmm. es la unidad de verificación que está integrada por el entorno de Vamos a señalarla. ¿Se puede hacer? O sea, Yo puedo ir esa, a votar. Claro que claro. sí. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer el proceso a la llegada. A eh, el, vamos a darle una cédula al, al, ten, al operador que está allá, para que Francis le dé su cédula. Si pueden hacer un amplio, el camarón está aquí, por favor. Un amplio tí? que se vea, porque estamos... Una cédula para... La cédula suya. La suya, la suya. Ah, bueno, no. pues vamos a hacerlo con Fulvio. Exacto, vamos a hacerlo con Fulvio. De frente, de frente. Aquí, aquí, búscalo aquí, de frente. Exacto. Yo llego. Exacto. Al presidente del colegio, exacto. El presidente va a leer el QR de la cédula. Si ustedes ven, aparece automáticamente la foto de Fulvio y le va a pedir la huella datilar. Coloque su huella datilar. Cualquiera de los 10 dedos de la mano. Presiónelo bien. Colóquela nuevamente. Colóquela fulvio la huella. Exacto. Usted ve automáticamente. Lee la huella. Aparece la boleta. Entonces seleccionó el partido. Le damos a continuar. Ya. Ahí en, la, en la, la, la urna ya. entonces ahí ustedes ven si podemos observar lo vamos a hacer nuevamente para, para que la población lo vea ya validamos el elector ya estamos en la urna de votación entonces ya ahí en la urna de votación en el caso de Fulvio, va a elegir uno de los partidos que presenta. Bueno, él ya le dio al partido. Exacto, ya le dio al partido y procedió al regidor. Entonces, Entonces, ustedes ven, ahí le van a figurar la cara de los regidores, le trae la fotografía y le va a, dar a imprimir el voto. Ya automáticamente sale esa la boleta, la cual va a doblar y la va a introducir en la, en la urna. Verifique el voto. Claro, verifique el voto y lo introduce en la urna de votación. Exacto. Vamos a hacerlo de nuevo con otro de los jóvenes o con la joven que está... Si ¿Tiene la cédula, Carolina? Vamos a hacerlo otra vez. Exacto. No, en el caso de Fulvio no lo podemos hacer de nuevo porque ya el sistema le verifica que usted ejerció el derecho al voto. O si sea, sí, lo podemos hacer, vamos a leer de nuevo el QR de la cédula de Fulvio. En caso de que yo, que yo quiera irme a otro recinto, tenga dos cédulas. A ah, ese que hay recinto. Mucho que tiene dos Entonces, mire, si le damos de nuevo, ya a una Toma lato. mire lo que nos dice: eh, el, el elector ya ejerció su derecho al ya voto. Una vez ya no no, voto. No, ya votó. No Exacto, ya si un elector se presenta al colegio diciendo no yo no he votado no ya usted votó entonces es importante si tienen otras cédulas eh, para uno de los jóvenes para vamos a ver yo quién vaya a votar yo voy a votar ahora sí espérate, espérate, espérate. voy eh, voy a votar sí, sí a votar. con la cédula ahora. Es importante cuando Yerjan se presente al colegio. Esa es su cédula. Exacto. Van a proceder a leerle el QR de su cédula. Entonces ahí identifica a Yerjan. Como está ahí, el sistema le va a pedir que coloque la huella de Atilar. Cualquiera de los 10 dedos de la mano. Sí, dale. Póngalo. Dale, vamos a, que le da un tiempo para validar. Coloque la huella, presiona. ¿no? Ahí automáticamente se habilita la. Ahí se automa, automáticamente se habilita la urna de votación. Exacto, usted selecciona uno de Por los luna. partidos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ay, ay, ay, ay, ay. <risa> Vota por el 1, que sabemos cuál es el tuyo. Entonces ahí le trae la foto del alcalde o alcaldesa. Entonces le da a continuar. Entonces le van a aparecer los regidores. Selecciona el de su preferencia. Aquí. Entonces ya le va a dar a imprimir el voto. Francis con el pelo largo. Ya ese es el voto el cual se va a doblar y se va a introducir en la urna de votación. Chequea que esté bien. Michelle, una preguntita. Eh, una persona que realiza el voto automatizado, por ejemplo, como lo está haciendo Yerjan ahí, en un distrito que sabemos que es manual, eh, la persona no sale ahí, el, no figura el, el ciudadano, el franco macorizano en ese distrito que no está haciendo, que no es automatizado. Correcto. O sea, no sale. Bueno, en el caso de los, el San Francisco, los distritos, todos vamos automatizados. En el okay. caso de las Guanana, Pimentel, sí, es manual. Ahí no saldría la persona, ¿ya? Que o sea, a ahí a el, es el sistema anterior, en el cual la Junta va a enviar boleta de manera física y el, lo van a identificar el lector por el padrón. Okay. Que también en el modelo automatizado tenemos el padrón para que el ciudadano firme y, y poder llevar ese control. Entonces, eh, Michelle, una vez que una persona, bueno, ya se demostró aquí, una vez que una persona votó, ya no es posible volver a votar. No es posible. O sea, que eso sistema... de que si leyó el código el código QR. No no, no, no es posible volver a ejercer el derecho. Y ahora se, se agrega la huella. Datada. Sí, correcto. correcto. O sea, esa es una de las mejoras que tiene el sistema, de que se agrega la huella dactilar, porque el sistema es importante, ese kit de votación. Va a estar cargado con los electores solamente del colegio electoral donde va a estar funcionando cada equipo. Correcto. Pero entonces si yo llevo la cédula, sí, sí, independientemente sí. de que no lleve la huella, como quiera no me lo recibe. No, o sea, si usted no va con la huella, la huella de Atila se la va a pedir para validar. Correcto. Eh, Michelle, una preguntita en lo que tiene que ah. ver, que, que es la parte que, que más preocupa y que hemos abordado aquí varias veces en esta entrevista. El tema de las sanciones... Eh, para los partidos políticos Nosotros hemos dicho, bueno, ¿quiénes son Que buscan eh, comprar los votos? O sea, no es el colmadero, no es el peluquero Son los partidos Las sanciones en ese sentido ¿Qué tan bueno, rigurosas sanciones son? Están establecidas en la ley 1519 Y van sanciones De manera hasta cárcel de, de dos De seis hasta dos ah, años, dos años. De Entonces lo establece la ley en ese es caso, Carolina se refiere A las sanciones directamente a los partidos y a los candidatos bueno sí. en ese caso de los candidatos ya la el tribunal competente que conozca de okay. esa denuncia establecerá esa sanción que está contenida en la ley electoral una última pregunta ya se termina la votación viene el proceso de la validación de, el, de todo de lo el que está ahí entonces la transmisión bueno es importante es una de las mejoras que tiene de las sugerencias que la Junta ha hecho al sistema, en ese caso el equipo va a imprimir una relación provisional para que el colegio electoral haga un conteo del 100% de los votos emitidos. Manual, excelente Manual, excelente. O sea, de luego de confirmado esa ese conteo del 100% de los votos emitidos, entonces va a emitir el acta definitiva y la va a transmitir. Es decir, que además. Y a cada partido se le da su copia de acta. Es decir, que va, debe haber una coincidencia entre la información que da el sistema Con y el resultado admitidos. manual. Correcto. Eh, una última pregunta de mi parte, Michelle. Y en el caso de que aparezcan algunos. Eh, delegados que no quieran Firmar el acta independientemente de que no haya Ningún tipo de, de problemática Esto comidas a provocar una situación futura Bueno esa parte no invalida El proceso exacto. no, Porque exacto. ya eso es un derecho que tendrá la, cada la delegado negativa, Entonces, firmar. Ellos pueden alegarte de que no desean eh, Firmar el acta pero no, no invalide el proceso Te lo digo porque en la primaria hubo, eh, no hubo ninguna impugnación en, en el país entero Es posible que ahora, eh, partiendo de que eso fue una, una, un recurso que se le utilizó en contra a quienes estaban denunciando Es posible que ahora lo haga Entonces no, no o sea, es no invalide no invalide el proceso, proceso. El, el, Ese es un derecho que tiene cada delegado Ya si un delegado tiene que fundamentar el por qué la impugnación de un colegio y Ya luego proceder a la junta electoral al conocimiento de la misma. Correcto bueno, agradecemos infinitamente a Michelle Frías el, la presencia, el, la entrevista, someterse a nuestros cuestionamientos y traernos este simulacro de cómo se va a votar en las próximas elecciones aquí en San Francisco de Macorís. ¿Eh? Es, es importante... Ajá. Eh, si sí, hacerle sí, sí. una observación, okay. ah, sí. okay. que este modelo de voto automatizado lo tenemos instalado en nuestra oficina uh -huh. en la calle Mella Esquina Sánchez de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ya en el día de hoy estaremos instalados. En algún supermercado de aquí de San Francisco. Que vamos si usted quiere probar cómo se vota. Exacto, todos los ciudadanos que deseen ir y ver cómo funciona el voto automatizado, acercarse a la Junta Electoral o a cualquiera de los supermercados que ya luego avisaremos. En cuáles van a estar los módulos de votación Para que la persona pueda orientarse? Hacer el simulacro sí, bueno, Entonces sea? también, como esto es una cuestión eh, Electoral Llamar a los partidos a que enseñan claro. a su gente A votar por eh, y, no que legal, a, y que, que los lleve a sus lugares Para que vayan practicando, es interesantísimo Que apoyen Muy bien. la Exacto. iniciativa de la Junta Bueno, gracias Michelle gracias. Muchas gracias, gracias por la entrevista y por el simulacro bueno, nosotros seguimos con más contenido del programa, pero después de la pausa. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vaya. Bien. Excelente. Eso da mucho.